1985 no es un número más, es el año del cambio en paz, el año que empezamos a construir democracia. 1985 significa esperanza, futuro, confianza y trabajo. Por eso hoy elegimos 1985, porque como en aquel año, hoy también miramos hacia adelante para construir juntos el futuro Uruguay. 1985, la otra forma de votar a Sanguinetti. 1985, con el recuerdo y la esperanza.